Hola a todos y bienvenidos a Danston, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, Evelyn Kahn, quien en su canal maneja toda la parte de inglés e idiomas. Es un canal muy educativo que nos permite aprender todos los grandes beneficios del inglés. Entonces, no siendo más... ¡Comencemos! Vamos a aprender a diferenciar los polígonos Cómo se comportan estas líneas Y cómo ellas forman parte para diferenciar un polígono de otro Miremos Como podemos ver, una serie de puntos permite formar las líneas Estas líneas forman lo que son los polígonos Como pueden ser el cuadrado con todos sus lados iguales El rectángulo con dos pares de lados iguales el triángulo que puede tener tres lados iguales o desiguales dependiendo el trapecio con base mayor, base menor y altura el rombo con diagonal mayor y diagonal inferior y por qué no el círculo ahora miremos cómo podemos practicar la pronunciación de estos polígonos, o de estas figuras geométricas, en el inglés. Ahora vamos a ver las figuras geométricas en inglés. Empecemos por aquellas figuras geométricas que son las más conocidas. Square, square Circle, circle Triangle, triangle Square, circle, triangle Rhombus, rhombus, trapezoid, trapezoid, rectangle, rectangle, rhombus, trapezoid, rectangle. Ahora pasemos a las partes de la figura. Toda figura geométrica está compuesta por líneas. En inglés decimos line, line. Las figuras también tienen lados y para referirnos a ellos usamos la palabra Side. Side. Si una figura tiene todos los lados iguales, como en el caso del cuadrado, entonces decimos que tiene equals sides. sides. En cambio, si sus lados son desiguales, decimos entonces que tiene uneven sides. Uneven sides aprendido esto puedes jugar con los niños a identificar objetos con formas similares a las de las figuras geométricas de esta manera los niños podrán aprender los nombres mucho más fácil y rápido vamos a relacionar como lo indica Evelyn las diferentes figuras geométricas que pueden existir tenemos lo siguiente miremos en el cuadrado tenemos una almohada tiene forma cuadrada también la podemos ver en una tabla de ajedrez o por qué no podemos verla también en una caja de CDs la cual tiene también forma cuadrada miremos también que se puede aplicar estas formas en los triángulos como son las pirámides en el par de un carro y por qué no en la forma de un puente. Aquí vemos formas triangulares. Miremos cómo podemos aplicar la forma de trapecio en la vida cotidiana. La podemos ver en una falda de una mujer o, por qué no, en la forma de levantamiento de pesas o en el pupitre. Ahora, si queremos analizar las formas circulares, estas se pueden presentar en una pizza, en un reloj de pared y por qué no, en un clásico y fuego de yoyo. -yo. Ya hemos aprendido que tanto la geometría como el inglés pueden jugar un papel muy importante a la hora de aprender. Vimos también ¿Cómo podemos relacionarlo en todas las figuras a nivel real de nuestra vida cotidiana? Esto nos permite saber que el inglés, la matemática y la geometría se pueden unir. Agradezco mucho a Evelyn por formar parte de este video y espero que si te gustó vayas y la visites en su canal, que te puede enseñar mucho en toda la parte del inglés. Muchas gracias a todos y hasta un próximo video.